Hola, ¿cómo estás? Vengo para resolver algo que hace años escucho. ¡No! Yo no puedo cantar, no tengo voz para cantar, soy malísimo, no tengo oídos, no porque no me escuchaste, qué pin, qué pan. Bueno, te digo algo, no es cierto. Si podés hablar, podés cantar. Hay que aprender, como todo en la vida, nadie nace sabiendo. Aprendiste a caminar aprendiste a hablar, aprendiste tantas cosas en la vida para vivir. ¿Te gusta cantar? ¿Querés hacerlo? Ya sea para un karaoke en tu casa, ya sea para una pequeña reunión familiar, solo porque te gusta y solamente para vos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si sí es tu sueño. Créeme, de alguien que hace más de 50 años que es música profesional, bueno, empecé es a estudiar, ¿no? Eh, Créeme, si podés hablar, podés cantar, solo necesitas aprender. Y si usas mucho la voz, porque sos vendedor, actor o lo que fuera, necesitas saber hablar para no lastimarte, no quedarte afónico, en fin, y cuidarte porque usas tu cuerpo, tanto para cantar como para hablar. Podés cantar.